Ahorita estamos aquí en el en el Disculpen si te escucha la, la música de fondo, pero espero que no tenga copyright. Porque hace eso, no. bueno entonces ahorita ya estamos dentro del arboreto ahí lo de las reglas me imagino Qué bonito voy a venir aquí cuando me sienta triste <ríe> mientras no haya ser, música mientras mira mientras no haya música sí. no, tipo, no. Voy, a, voy a procurar <risa> dice que soy, un tucán, soy un tucán. <risa> Porque mejor créeme que estoy a punto de quitárselo porque me, tiene, me tengo que estar alejando y me sí. torpa, pero agarra mejor resolución bueno entonces ahorita tenemos que con esto de respondiendo lo de las preguntas del que nos dieron al inicio eh... Selly, ¿cuál, ¿Por qué hay preguntas, eh? ¿Qué, ¿Cuáles son las que tenemos? No sé, eso ahora, ahorita, fuera. ¿Y qué? Cua, ¿Puedo poner que no hay eso? No sabemos específicamente. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la que le vamos, la vamos a hacer? ¿Quién, quién, ¿Quién hace la pregunta? Repetir la pregunta? ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántas especies? Si sabes cuántas especies hay aquí en la recorrega. Pero vamos para disimular. Sí, bueno, como les decía. ¿Cómo? Hay... ¿Sí? Una... Una... Una... Una... Una... Una... Una... Primera vez que vienen. Es... Oh, okay. bueno. ¿qué? O sea. parque grande, allora. ¿no? Aló. Oh, ok, esta ah, no. es, es? Okay, es la parte del sector pacífica. Ok, vamos a buscar especies. Por ejemplo, aquí tenemos. El madroño el nacional. Clasegacioso. Ah, ¿La escuchaste? Sí. Eh, bueno, no sabemos. Guanámara. Pongámonos unas 50. Guanábana. Específicamente, cuánta hay? Es que... es que... Angel, no, es que es que ahora lo pierdo. se fueron. Pinche Angel, que es... Pongamos las especies por ahorita y dejamos un espacio en blanco para ver cuántas especies hay. Preguntémosle a ellos, tal vez ellos. Ya? Nada este es el árbol nacional de aquí de Nicaragua el árbol madroño pueden ver el nombre científico sabrá Dios cómo se lee eso, ay el, el no sé cuánto familia rúbrica uso de y el uso más común es la leña y la orna ornamentación sabrá de todos modos aquí les pondré a sin el, el significado es sí, uh, sí. uh, eh, ¿verdad? Eso me va a costar a editarlo. Preguntémosle a ellos, ellos saben. A ellos. Bueno, esta vez vos pregunta. logré no, gracias, gracias gracias pasen buen día eh, disculpen que lo hayamos molestado uh, que la de al menos 20 creo que. Sí. árboles y especie sí. ah, más yo creo que hay más palmera ahí también al menos No hay nada. Solo una, típica, una salita donde uno viene de así de excursiones. Que te meten a ver una película. Sí. O sea, tipo documental, tipo lo que he haciendo, Ajá. pero mm, profesional, un documental profesional. ya está el icaco no, le voy a meter un zoom a la cámara donde se lee y caco de la familia de ros, rosace y el uso se utiliza para la no sé qué el azúcar y la no sé qué no se lee bien desde aquí pero igual el lugar es pero igual el lugar es prácticamente así, solo árboles por ahí de Andy eh, Eli, Angel o sea, el lugar es enorme hay un montón de árboles y es súper fresco el lugar también precisamente por la cantidad de árboles que hay así que voy a arreglar de mientras y los veo en el siguiente lugar bueno, ahorita voy a comer, le voy a hacer compañía aquí al señor Andy. ¡Qué calor! O ¿Está sea, lo que yo ando? Solo el sándwich. ¿Sí? Cree? No. Lo que ando yo de comer un sándwich como el trípode. Entonces... Ahorita vamos voy a comer. Tengo mi sándwich hecho por mi mamá. Mamá, Salud. de por sí. Si sí, estás viendo el blog, no sé qué parte sea o si va a ser el mismo. Muchísimas gracias por los sándwiches. El primero está delicioso y a ver el segundo, a ver qué tal. Está. Igual. Lo más seguro. Listo, Igual a mis abuelos que uh, les mandó un no Un fuerte saludo Yo les mando un corazoncito sí. <risa> Igual eh, gasto un 75 Espero que te mejore de la garganta Entonces ahora le hago el unboxing Se podría decir unboxing Del, del sándwich. Que está por aquí O sea, un sándwich riquísimo Así que ahora sí Ah, me quito la mascarilla bien y a darle un bocado. Ay, la serinda ¿Dónde dijo que iba a la segunda? Está delicioso el sándwich. Es tremenda no cosa hay? de las cámaras cortas. ¿Cuándo tuviste el día? ¿Cuándo fue solo la hora? Un instante. ¿Qué? que ponga solo la hora para, para que? que no aparezcan todas las notificaciones pero como pueden ver no como pueden ver aquí está la hora 1 y 33 entonces yo dejo de grabar y los veo después de comer bueno a ver entonces ahora las preguntas de aquí del parque alfonso esta de que sí, este tiene es alfonso de las que flores y cuál fue su hecho histórico. No sé, ahorita vamos a ir a... Como habían dicho, voy a ir yo a ver cuál es la respuesta. Y ahora le comento. No, la otra batería de la cámara está descargada. Así que si se corta el vlog por aquí. No sé, pero no sé si hacer la otra y tenerla guardada por si se llega a cortar. Este sol es horrible. Yo hubiera traído mi gorra pero el detalle es de que perdí la gorra, a ver que compongo la cámara o sea la gorra que utilicé para lo del video de la laguna de apoyo eh, este me perdió en la casa no sé si me está. a ver si me quieren dar la respuesta mm. Para que se den una idea, Ando can, ya rendió los pies. O sea, desde la primera toma hemos andado caminando, por ¿verdad? Desde, eh, a ver, ¿desde dónde? Desde, se podría decir que el mirador de la, no, desde la Plaza Scouts, Después fuimos al, creo que el mirador de Pizcapa, Después bajamos, toda por ahí, fuimos por el. Este, por Plaza Inter para venir aquí al parque al, de Alfonso y luego no se sé cae el centro destino. ¡Va a ser? vení ¿Va a ser! ¡Va a ser? ¿Me ¡Va a la respuesta de quién, era, quién fue o quién es Alfonso? Sí, Alfonso Velázquez Flores. mi letra porque yo la hago así para que no me extienden. ¿Cuál fue la historia del Parque Luis Alfonso? Que El Parque Luis Alfonso fue conmemorado por lo de la lo de la, muerte de Luis Alfonso Velázquez Flores por defender la patria a su corta edad de los 10 años. Otro mazo. ¿Algo más? Yes, pero, eh, el hecho conmemorado fue que por defender la patria a la corte y resistirse a la guardia somocista. Pues, por resistirse a la, a la guardia somocista fue conmemorado el parque Luis Alfonso Vela, que Floro a su, a su nombre. Por resistirse a la, la guardia barrio. somocista. Eh, un hecho histórico que a, su corte, a la corte de 10 años el parque. Sí, el parque, es Luis Alfonso Velázquez Flores. Se ponen a la corte de los 10 años por defender a la patria. Yo, cre yo, cre yo creo que ya pasaron más de 10 minutos. ¿No? ¿Ah? Más de 10 minutos pasaron ya. Ah, pero si los otros choteles ni han ido. Y ustedes son dudos, que le están dando la respuesta. Está allá, y que ah. le va a poner. Quiere hacerle un tatuaje a la hoja también. Vámonos a con pan. Bueno entonces ya terminemos de recoger estas dos. Señor, sí. ¿encontró usted? Está bien. Uy, Eli. Eli. Eli. Uy, pero si están doblados. Eli, ¿encontró usted? Eli, ¿encontró usted? Eli, entonces es que ¿a ¿dónde es que vamos ahorita? Vamos al palacio, Nacional. ¿no? tiene pues, nada. Aunque ha preguntado. Y, respu respuesta. Pregunta y respuesta. Preguntas y respuestas. Esperemos no salir con más, más, más preguntas la que la él, con respuestas. Respuesta. Aquí tenemos a la Fernanda presente. Que salude la cámara, por favor. Gracias. Y vos, y yo. Saltana. No otra. Y Iba aquí nomás, estoy. Iba a brisar. Llévame sí, en TikTok. Y si no decís cuál es tu. Ya, ya cuando estábamos sí, allá sí, no te lo doy. No importa, cada vez que veis Hola, síganme sí. en TikTok, salgo como arroba Andy 13 Y nada más, síganos. Hago buenos contenidos. A, a mí ver. también a ver, síganme vos. en TikTok como arroba 909 bajo oficial. Ah. Creo que ese es mi nombre en TikTok. Creo. ¿Cómo no De todos a... modos lo tendrán en la descripción en YouTube, Al igual que mis redes en sociales como instagram, tiktok, twitch y creo que solo eso. y sí, se vino la lluvia así que yo en un rato le cam cambio de trip voy a quitarle el actuador que anda ahorita y le voy a poner el de eh, a prueba de agua aunque creo que la lluvia no le hace nada así que si se pone más fuerte hago el cambio también se estará escuchando el audio por lo que como está así que quiere llover que no quiere llover el, está la compro dentro de la caja para que resista la voz y el micrófono no se estropee porque ustedes saben de que se mueve el micrófono y el audio se escucha fatal entonces ahorita vamos al Palacio Nacional la R sí y así como anda no porque o sea, no se ve aquí así solo se va a ver eso el ascensor y desde afuera desde afuera sí entonces si, una, si se escucha una bulla es porque hay juego de béisbol por allá sí, Nicaragua versus León Nicaragua, Nicaragua versus León no sería Managua versus León que león! ¡Ay, es un el departamento! De ¡Ay, no! el puente. Pasamos por el puente, más Entonces, bueno, entonces nos vamos a por el puente. bueno entonces no pude grabar antes porque estábamos en el, el por palacio al no me llevé la cámara ah, sí, sí. acordate que te la dejé es el épico. entonces no de no pude grabar antes por lo que había dejado la cámara por un pequeño problema que hubo de que se, se había de... se le había una persona olvidado ¿Sí? unos no, bordones entonces ¿Tos allá, ¿no? sí. ¿Dónde está? uno le han andaba un chatelito este, y no me lo quería devolver y otro estaba tirado por las rampas de skate entonces eh, encontramos los portones y ¿sí? regresamos y no había encendido la cámara hasta ahorita de nuevo entonces ahorita vamos, a dónde es que vamos? Andy, a dónde es que vamos? al teatro nacional entonces ahorita vamos al teatro Rubén Darío, a ver que ¿Qué sí. yo solo les digo sinceramente de que, y cansado de que los pies me duelen horrible por todo lo que hemos, por todo lo que es en especial ahorita que corrí más con, con Joshua son como las tres y media corriendo con Joshua a traerlo de los bordones entonces estoy cansadísimo me arden los talones en especial de, de los pies entonces ahorita vamos a ver más de todo cuáles son las preguntas que vamos, que vamos o tenemos que contestar aquí. ¿No te ha pasado, por favor? Gracias. Bueno, se sí, enseño lo de las preguntas ahorita. Sí, que... A un resumen eh, íbamos, Era el teatro rentario a responder unas preguntas eh, El vigilante Ni siquiera nos dejó Entrar Ni siquiera nos dejó acercarnos al portón Cuando nos dijo de que no podíamos Porque está cerrado y que se necesita Un permiso especial para Poder entrar Así que eso fue todo Igual no, no grabé por si oh, Me duelen los pies Por si no Por si me quitaban la cámara y me y quitaron la tarjeta de memoria de la cámara así que, básicamente por eso no grabé así que, tal vez para lo de la actividad gra... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 ya puta Andrés! No. Dios como bien André Dale. Dale ¿Qué tiene que hacer? ¡Ya le! ¡Punto! ¡Punto de la marina.